No, me pareció una actividad muy interesante, la verdad que está buena, es un, un ejercicio en parte tiene mucho de teorización, además de crear una historia entre todos, lo cual es muy divertido, tiene unas reglas, unas reglas determinadas como para hacer este, más fluida la, la situación, pero la verdad que está, está, está muy bueno y, y me parece que cualquier persona, este, por más de que no haya hecho actuación, por más de que no juegue de rol, como es mi caso, este, lo puede disfrutar bien y, y, y pasarla bien. A... Vas inventando el personaje me a medida del tiempo, de las cosas que van sucediendo, así que el personaje va interactuando y eso es muy interesante también porque la trama se va desarrollando a medida que el personaje va creciendo y se va entendiendo un poco la, la dinámica del juego. Estuvo muy mortal, muy... Ah. <risas> eh, me encantó, me encantó jugar, eh, fue muy interesante. Eh, inclusive, recién charlando con los chicos, no sé qué era lo más divertido, o si sea, haberlo jugado o estar acordándose de todas las cosas que pasaron mientras estaba jugando y compartirlo con los otros, porque en el momento también te pasa que, el, bueno, estás en el personaje. Todo bueno, principalmente porque se generaba posta la paranoia, ya que el Master no Decía, la gente me iba a que se nos llegaba privado. Eh, Nos obligaba a todos a pensar bien qué hacer, cómo hacer y, y realmente interpretar el personaje. Fue pues, muy divertido. Eh, en otro espacio, eh, así que bueno, creo que está genial que estas cosas se hagan para adultos. Para, para conectarse de otro lado con, con el resto de la gente, para jugar un poco, hacer ser otra persona, así que está bueno, está bueno.